Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es John Merbencomo. Eh, les voy a dar una explicación, va eh, a ser una serie de tutoriales acerca de cómo instalar y configurar eh, Ubuntu Server eh, y hacer una configuración básica de una aplicación en, de, para crear aplicaciones, mejor dicho, con Ruby on Rails y eh, con nginx como servidor okay. y luego veremos qué base de datos son las que es la que vamos a, a utilizar, qué motor de base de datos vamos a utilizar en primer lugar lo que tenemos que hacer es descargar eh, Ubuntu Server desde la página oficial simplemente nos vamos a la dirección www.ubuntu.com utilizamos Ubuntu porque es una de las distribuciones más usadas en el campo del Cloud Computing o de la computación en la nube que prácticamente eh, todos los servicios que nosotros tenemos en, en, o vamos a encontrar en, en la nube como, eh, de infraestructura como servicio lo vamos a, a, a encontrar o nos vamos a encontrar con que los servidores VPS casi siempre o por lo general van a tener Ubuntu server instalado entonces es por eso que pues decidimos a hacerlo con, con ubuntu server entonces entramos a la página de ubuntu.com la dirección es www.ubuntu.com luego eh, nos podemos ir si queremos ver eh, cuáles son las características que tiene que tiene el server podemos entrar aquí ¿verdad? En, el, en este enlace y aquí le podemos dar un overview que es la una explicación eh, breve acerca de, de, de lo que es Ubuntu Server como tal pero básicamente lo que vamos a hacer es que nos vamos a descargar en la imagen ISO para ello tenemos que entrar aquí a donde dice download que es donde están las descargas le damos aquí donde dice server y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a descargar la versión 16.04 esta versión eh, tiene una ventaja que es LTS significa Long Term Support que tiene soporte de larga duración por 4 años eh, esa es eh, la ventaja de las, de, las, de las distribuciones que tienen soporte de larga duración es que tienen muchísimo más soporte que las versiones rolling como por ejemplo esta versión de 16.10 apenas tiene seis meses de duración entonces el software que se que se instala o que se tiene con ubuntu server 16.04 va a tener este fíjense lo que dice aquí me dice el soporte garantizado hasta abril de 2021 ok eh, para la versión de 64 bits yo voy a descargar la versión de 64 bits y la voy a instalar pero ustedes pueden descargarse también la versión de 32 bits así que no hay ningún problema eh, yo recomiendo que lo, se lo descarguen con la versión que viene, la descarga que viene en torrent ok le pueden dar aquí donde dice alternative downloads y, y los torrents vamos a abrirlo en otra pestaña para que lo vean o se lo pueden descargar directamente eh, desde este enlace que dice download yo siempre prefiero descargarme la versión del, del torrent porque este tengo más control sobre la descarga básicamente nos vamos a esta parte de acá donde dice .16.04.1 que es la versión que está ahorita LTS y se pueden descargar la versión de 64 bits que es esta que tenemos aquí o la versión de 32 bits que es esta okay. dependiendo de la, del equipo que ustedes tengan y del sistema operativo eh, pues ustedes van a descargar una u otra si ustedes quieren estar o irse por la parte más segura básicamente lo que pueden hacer es descargarse la de 32 bits como les digo eh, mi computadora soporta eh, el sistema operativo que tiene soporta eh, una versión de 64 bits por lo tanto yo me voy a descargar 64 bits pero la, el proceso de instalación es, es prácticamente el mismo es el mismo mejor dicho okay una vez que se descargan el, el torrent pues pueden utilizar cualquier software para para descargar el, el, el, la, la versión completa, ¿no? la ISO completa y una vez que la descarguen este, básicamente lo que hacen es que se descarga la versión ISO la, perdón la imagen ISO y aquí yo tengo este, la imagen de 64 bits entonces bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar la instalación de eh, Ubuntu 16.04 en su versión en servidor okay, entonces lo que vamos a hacer es que vamos lo vamos a instalar y vamos a colocar vamos a crear una, instal, una configuración básica lo primero que vamos a hacer es configurar de manera básica nuestro VirtualBox para poder instalar el servidor y para tener acceso específicamente a la administración de la, la administración remota del, de ese servidor. ¿Okay? También tienen que tener instalado el VirtualBox. ¿Okay? Yo tengo ya instalada una versión de VirtualBox. Eh, la última versión que tengo. De hecho, esta es la versión que tengo para Mac, que es la versión 5.0.32, pero para Linux y para Windows también hay versiones. Y es completamente gratuita la instalación. La, la descarga del, de, de VirtualBox. Entonces, este lo primero que tenemos que verificar es eh, una configuración básica que tiene que ver con las preferencias propias del VirtualBox o las configuraciones básicas de VirtualBox. En esas preferencias nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir y nos vamos a ir a la parte de redes. ¿Por qué no vamos a la parte de redes? Porque ahí básicamente lo que hacemos es que vamos a configurar eh, las redes que vamos a tener instaladas dentro de nuestro sistema operativo anfitrión ¿ok? básicamente lo que hacemos es que instalamos eh, las redes de nateo que son las redes que van a permitir a nuestras máquinas virtuales conectarse a internet eh, en cualquier momento y tenemos redes que son redes de solo anfitrión que van a permitir que nosotros podamos administrar de manera remota nuestras máquinas virtuales si en estas dos listas no aparece absolutamente nada o en una de ellas no aparece absolutamente nada lo que simplemente tenemos que hacer es darle a este botoncito que dice agregar nueva red de NAT y agregar nueva red de solo anfitrión ¿okay? simplemente tiene que aparecer esto al yo colocarle el mouse por encima simplemente lo que hace es que aparece un tooltip text con la descripción de las configuraciones IP y todo eso o sea, las configuraciones las vamos a dejar de manera predeterminada para que no tengamos ningún rollo una vez que tengamos configurados esto, le damos OK y nos procedemos a crear nuestra máquina virtual lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar acá nuevo y le vamos a dar el nombre Ubuntu Server 16 0, ese, va a ser el, ese va a ser el nombre de nuestra máquina virtual Le damos continuar Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar Cuánta cantidad de memoria RAM Va a usar nuestra máquina virtual Yo recomiendo que sea eh, 1024 Yo le voy a colocar aquí 1024 Pero ustedes le pueden colocar mínimo 768 Que es lo recomendado Ok Vamos a continuar Ahora lo que vamos a seleccionar Es el disco duro que vamos a utilizar verdad el disco duro eh, de manera predeterminada el disco viene eh, uh, separado 8, 8 gigas eh, para, para la para la, la máquina virtual que nosotros vamos a utilizar básicamente lo podemos dejar así es más que suficiente para nuestro servidor le damos crear las opciones las vamos a dejar tal cual como están localizado dinámicamente que va a ir creciendo de acuerdo a la necesidad y aquí sí vamos a configurar cuál va a ser la cantidad del, del disco duro que le vamos a asignar a esa máquina virtual lo vamos a dejar así con 8 gigas tal cual como, como viene y lo que damos es crear una vez que nosotros tengamos esto vamos a tener nuestra máquina virtual lista vamos a moverla para acá nuestra máquina virtual lista de Ubuntu Server luego le vamos a hacer este, otras configuraciones a esta máquina virtual okay, para que podamos eh, asignarle los adaptadores de red que vamos a necesitar simplemente le damos clic con el botón derecho, le damos settings o le damos configuración aquí y luego vamos a seleccionar primero que nada las redes este, en redes Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar y crear dos adaptadores Un adaptador es la, es, eh, va a ser de Nateo Que es, es la, el adaptador que va a permitir este, a nuestra máquina virtual conectarse a internet Lo vamos a dejar como el adaptador 1 Y luego el adaptador 2 lo que vamos a hacer es que lo vamos a habilitar Y le vamos a decir que va a ser una red de solo host ¿ok? O solo anfitrión de manera automática, él ya reconoce cuáles son las redes de solo host que nosotros tenemos allí disponibles, que fue la que acabamos de crear hace un momento. Y otra cosa que vamos a configurar es, es el almacenamiento para que pueda cargar nuestra, eh, nuestra ISO de Ubuntu Server. Básicamente, lo que hacemos es que seleccionamos. Okay, nuestra, nuestra cd dvd que está virtualizado en nuestra, en nuestra máquina anfitrión y en este iconito que nosotros tenemos aquí que parece un disco le damos un clic y vamos a decir vamos a seleccionar el archivo del disco óptico virtual que vamos a utilizar nos va a decir que dónde está nuestra nuestra nuestra iso y entonces básicamente lo que hacemos es que vamos a buscar nuestra ISO de Ubuntu Server de 64 bits y aquí la conseguimos rápido 16.04 server de AMD 64 bits en el caso de ustedes como les digo va a depender de que si ustedes se descarguen o la versión de 64 bits o la versión de 32 bits que sería esta que tengo aquí que es la que dice I386 yo voy a instalar la que dice 64 bits le digo open o abrir y básicamente lo que hago es que le doy ok una vez que tengo esto voy a proceder a ejecutar nuestra máquina virtual y va a comenzar la instalación eventualmente entonces este para el siguiente video lo que vamos a hacer es que vamos a eh, comenzar la instalación de nuestro Ubuntu server 16.04 muchísimas gracias por este, atender al video